Buenas ¿cómo están? Tengan todos la más cordial bienvenido. bienvenida. Bienvenida esto es Coordenada Sur, una nueva emisión. El gusto y el placer de siempre de estar de este lado de la pantalla del Avia Yala junto a Juan Ramón Quintana en los estudios del canal En La Paz para charlar una horita de política internacional y algunas otras cositas que van dando vueltas por este mundo tan revoloteado. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches, un saludo... ...a toda nuestra audiencia de Coordenada Sur... ...a través de las pantallas de eh, Aviala. Un placer volverte a saludar. Entiendo que estás en Sao Paulo... ...y nosotros haciendo el programa desde la ciudad de La Paz. Acá estamos, acá estamos en Sao Paulo... ...la ciudad más grande de la principal potencia suramericana... ...que sigue con su convulsión. No vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar con un invitado... ...muy especial, que también está aquí en la ciudad de Sao Paulo. Él es Paulo Canabrava, es periodista y escritor. Está presentando un libro y hay, creo que además, mucho más allá del libro... ...hay como una vida para charlar con Paulo, porque además... Eh, ...vamos a ver si nos da tiempo, Juan Ramón, de charlar de, de ese tema. Paulo Canabrava, a quien ya mismo saludamos, a ver si lo podemos ver en pantalla. Paulo, un abrazo grande... Pablo Canabrava es un testigo muy especial de la historia de Bolivia porque estuvo presente en el momento en que la revolución de Juan José Torres tomó el poder, tomó el Palacio Quemado y Pablo Canabrava estuvo acompañando ese movimiento e ingresó inclusive en el Palacio Quemado y trabajó con la administración de Juan José Torres y después eh, se mudó a Perú, donde colaboró con la revolución nacional eh, en ese país y después se trasladó hacia Panamá, la revolución de Velasco Alvarado en Perú, y después se trasladó hacia Panamá para acompañar el proceso de Omar Torrijos y fue un activo colaborador en la negociación... ...que se llevó adelante en aquella época, se acuerdan quienes siguen el tema de la política internacional... ...el Tratado Torrijos-Carter que le devolvió el canal de Panamá a la soberanía de aquel país... ...en un acuerdo que se, se firmó en la década del 70, a finales de la década del 70... ...pero la soberanía recién después, iniciado el siglo XXI, pasaría a manos paname panameñas. Pero bueno, Paulo está presentando también un libro que se llama La Nueva Roma cómo Estados Unidos se transforma en, una, en un imperio a través de la exploración de la fe religiosa. Paulo, un abrazo grande, gracias por acompañarnos en esta coordenada sur. Hola Andrés, es un placer muy grande poder hablar aquí en Aviala. Paulo, lo primero, eh, nos pode... estamos en el canal Aviala, como vos mencionabas, y estábamos charlando antes de salir al aire de la cultura cuna y del origen de la palabra yala que viene justamente desde Panamá. ¿Nos podés contar un poco cómo es el pueblo cuna para que nos podamos re sentir un poco representados en nuestra identidad aviayalesca? Sí, sí, sí. sí, claro, claro. El pueblo cuna vive en pequeñas islas, Uh, uh, en la costa atlántica, por tanto la costa caribeña, ¿no? de Panamá y va hasta Colombia y estas islas son uh, desiertas, uh, no, tiene poca vida, uh, poca condición de, de vida, no hay plantío, no no hay nada y ni, ni agua, ellos cosechan agua eh, de la lluvia no poniendo toneles así para captar agua de las de las coberturas que son coberturas no, no de tejas ni ni de ladrillos de todo uh, todo construcción de como se dice de de, de madera y, y la, los techos de paja y ellos navegan hacia el, el litoral, no, no es, es cerca, y son colectores. ¿no? Hacen colectas de, de, de frutos, siembran yuca eh, eh, eh, la... Otro, o, o, otros productos con... además de la yuca. Ah, ¿Cómo se llama? Bueno... Cuenta, cuenta la mitología, Paulo, que desde, desde allí, desde ese pueblo, viene el nombre de nuestra América, de nuestra Viayana. Sí, sí, de este pueblo que, que hace también una artesanía de tejido muy, muy bonita, de este pueblo viene la palabra que había ya la, con la idea de un continente de pueblos que se unen ¿no? para estar eh, construyendo la, la, la armonía, la vida y cosas de ese tipo así. Seguimos, seguimos entonces Juan Ramón acá en esa puesta a través de nuestra pantalla y yo te dejo para que inicies la conversación más política con Paulo. No sé si querés arrancar por Torres, Juan Ramón, que yo sé que es un tema que te apasiona muchísimo, o por la presentación del nuevo libro de Paulo, ahí, parajá desde el estudio. No, yo, yo creo que vamos a, vamos a entrecruzar ambos temas, tanto eh, esta, eh, este trabajo que ha hecho Paulo acerca de la... In, inserción en, en el mundo político y en la, en la sociedad moderna de, la, de las iglesias pentecostales y también vamos a ver seguramente el fenómeno político de los gobiernos progresistas. Pablo, eh, si nos puedes eh, resumir eh, en unos minutos, yo sé que eso es muy difícil, eh, a, eh, mucho más eh, en tu caso que acumulas un patrimonio impresionante de experiencia y de conocimiento político pero si nos puedes resumir de qué se trata este libro que se llama esto la nueva roma ¿ah? la nueva roma imperial eh, y el papel de las iglesias en la construcción de este imperio la eh, nueva roma con sede en washington no que así como la roma imperial la roma de los pontífices ¿no? Eh, hizo la conquista e implantó un, el mundo eh, colonial eh, eh, se, se desarrolló el capitalismo colonial ¿no? conocido ahí en la historia como el mercantilismo pero que en realidad fue un capitalismo de explotación colonial, de conquista. La conquista se hacía con la cruz ¿no? y la espada, ¿no? y con la espada dominaban los pueblos y así perpetraron el saqueo de las riquezas. Eso ocurrió en todo el, el, el Nuevo Mundo. ¿no? costó esa conquista 70 millones de muertos. ¿No? Hay un libro de Marcelo Grondin y Moema Bieser sobre el, o lo que fue el, el genocidio de la conquista que costó 70 millones de vidas. Entonces, así, así como eh, fue la, la construcción del imperio de Roma, ¿No? Estados Unidos repite eh, eh, la, la hazaña de conquistar nuestros pueblos, ya no con la cruz y la espada, pero sí con la Biblia y las cañoneras. Entonces, Pablo, ¿y ¿esto es un fenómeno del siglo XXI, Pablo, más reciente, o, no, o viene de...? fíjate, eso empieza durante todo el siglo XX, principalmente. No, la expansión comienza a, a partir de, de la constitución de, de, de, de, de los Estados Unidos, ¿no? Ahí empieza la, la expansión hacia el este, hacia el sur. Usurpan, eh, ¿no? ocupan más de la mitad del territorio eh, mexicano, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eso y en una etapa, la doctrina Morro de 1826, ¿no? Eh, fíjate que eh, como se si fueran predestinados en el destino manifiesto, como si ellos fueran pueblos predestinados, elegidos por Dios para elevar la civilización uh, a los pueblos salvajes, no incultos. <ríe> Entonces, con, con este lenguaje, ellos ponen las misiones por toda nuestra América, comienza en América Central y después viene por toda nuestra América misioneros que eran agentes, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, que fue la, la, la más grande institución en esa etapa, ellos tenían, junto con los misioneros, que hacían alfabetización con la Biblia, de, enseñaban a los indígenas no, en inglés de la Biblia así alfabetizaban a la gente. Lo que constituía a la vez un genocidio, un, un genocidio cultural, ¿no? Entonces eh, en Bolivia ¿no? o el instituto estaba realizando incluso un programa de esterilización de las, de las mujeres indígenas. Eh, y todo eso con pretexto de... de Paulo, la... eso, eso ocurrió hace 50 años. ¿Te parece que influye, sigue influyendo esa manera porque eso que ocurrió hace 50 años, pero hace muy poco ocurrió un golpe de Estado y vimos que la Biblia ingles, ingresaba a Palacio, como que hay un reverdecer de la, de la influencia religiosa. Se mantuvo todos estos años, es algo que ya pasó hace mucho esa influencia, se mantiene porque la vimos en el golpe, eh, tiene, tiene un auge ahora, o, o en los últimos 4 o 5 años... Eh, obtuvo una potencia que no tenía antes, ¿Cómo, ¿cómo lees todo ese proceso? Porque parecía que había, que, que había bajado y, la influencia religiosa. Entonces, hay un recorrecimiento de estas denominaciones. Eh, antes había un, unas cuatro o cinco denominaciones religiosas y ellos vienen... En, ya en, en, en, en, a partir del siglo pasado ¿no? con otra estrategia ¿no? que es la diseminación de pequeñas, pequeños templos ¿no? y muchas denominaciones que le se multiplicando ellos forman los pastores y los pastores forman a otros pastores. Entonces en cada manzana así van surgiendo de estas, eh, estos pequeños templos y un componente nuevo que empieza también ahí eh, en, en, en América Central, que es la conexión de estas de algunas de estas denominaciones religiosas con el estado sionista de Israel. Fíjate que la estrategia es la ocupación del poder para transformar nuestros estados en teocracias evangélicas entonces, esa es la estrategia. Actúan junto con, claro, Departamento de Estado y, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel. El golpe que perpetrado en Bolivia contra Evo Morales, esta cosa se quedó muy clarita. La participación de la Embajada de Israel de la embajada brasileña, así descarada, ¿no? Aquí en la revista que tenemos, Diálogos del Sur, denunciamos todo lo que ocurrió, ¿no? la participación de los brasileños de Israel y de estas denominaciones religiosas en el golpe. Tanto es que fue emblemático pues, en todo el mundo que el tipo saca del palacio la Uipala, no y dice huipala nunca más ahora reina la biblia <ríe> fíjate aquí lo mismo no eh, el, lo que hubo en 2018 fue la captura del Estado a través de una operación de inteligencia ¿no? y que contó ¿no? con el apoyo explícito de estas denominaciones religiosas ¿no? con énfasis en estas relacionadas también con Israel. Ese es el cuadro, ¿no?, eh, lo que nosotros tenemos que explicar al pueblo y, y, y a los gobiernos, que no se trata ahí de una cuestión de libertad religiosa, porque esta es una cuestión de seguridad nacional. La libertad religiosa es garantizada por el Estado laico, pero en el momento en que... La, las denominaciones religiosas se autonombran como agentes políticos, ¿no? uh, crearon un partido político que se llama Republicanos, ¿no? y están en, en varios de otros partidos con una clara estrategia de captura del poder. Ellos En 30 años, Brasil será una autocracia pentecostal. Porque ese, ese solo es puede el... ser a través de una autocracia, ¿no? Ese es el proyecto. Esto me parece novedoso, Juan Ramón. El, el valorar que hay un proyecto de transformar, no sé, a la República Federativa de Brasil en una república eh, evangélica de Brasil. Nuevo o no, Juan Ramón. Sí, es, es, un, es un fenómeno reciente, ¿no? Eh, de hecho, esta relación entre la política y las iglesias, creo que es un fenómeno de los últimos 40 o 50 años. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que en las décadas, a fines de la década de los 70, aparecieron estos grandes pastores pentecostales, como un tal José Ruibal, por ejemplo, en Bolivia, justamente eh, cuando estaba colapsando la dictadura de Banzer. Entonces, ahí se hizo presente la Iglesia como un efecto eh, amortiguador. Pero hay una relación, ahí, Paulo, Andrés, una relación entre la política y la Iglesia. Y es que eh, la, la política... Eh, de alguna manera eh, cede espacios a, la, a, a las iglesias para preservar sus audiencias partidarias eh, en, en medios de comunicación, eh, le reduce impuestos o elimina impuestos, eh, le otorga espacios para la construcción de las iglesias, etcétera, etcétera. Hay una concesión desde lo político a lo religioso, y lo religioso obviamente captura esos espacios para transformar en un proyecto político muy fuerte que va más allá, diríamos, de la esfera tradicional de la política, porque a partir precisamente de cuestionar las formas tradicionales de la política es que las iglesias ocupan más espacio, en el poder eso es lo que eso es lo que es la impresión que yo tengo de esta relación entre lo político entre la política y la religión de hecho bolsonaro en el brasil eh, ahí eh, bolsonaro ha dependido del caudal electoral de la de, de la iglesia en bolivia eh, un caudal importante de los votos se fue hacia chi en el, caso de, en el caso del Perú, lo propio, es decir, hay una, hay una incursión muy vigorosa de estas iglesias cuyo objetivo, como dice Paulo, es la captura del Estado. Seguramente no hay una propuesta tan explícita para convertir a los Estados en Estados teocráticos, sino más bien... En estados, por, por supuesto, vinculados a la religión para defender un proyecto, ¿no es cierto?, ultraconservador que tiene un programa, ¿no?, vinculado a la familia, vinculado al, al tema de la ideología de género, a la lucha contra el aborto, que son fuentes de legitimación de estas iglesias sí no el discurso de la eh, contra la corrupción ¿no? eso es clave ¿no? nosotros estamos en, en guerra no es una guerra cultural y ellos utilizan las denominaciones religiosas que siquiera se puede tú, tú no puedes llamar esto de iglesia no yo, yo llamo denominaciones religiosas. Paulo, ¿y Brasil, Brasil es una vanguardia en este tipo de... o en esta realidad? Porque tiene una bancada importante en, el, en la asamblea legislativa evangélica, cosa que no sucede, no sé si me equivoco, pero no tengo registro de otro país eh, latinoamericano donde esto suceda con tanta fuerza. Sí, sí. No, en Brasil la fuerza de ellos es inmensa, porque además de tener sus partidos, sus propios partidos, ellos están en los demás partidos. Entonces, la bancada de la Biblia, ¿no? Hay parlamentarios de prácticamente todos los partidos. Es un poder muy grande. No, que, ¿Y por qué? Y, y, y un poder conservador. Y, con, y fíjate, la, la, había un tiempo y, en que la Iglesia Católica era la única organización de masa organizada en la base eh, popular en los barrios, ¿no? en los pequeños municipios, a través de lo que se quedó conocido como comunidades eclesiales de base, las sedes, ¿no? Y había un, un estamento de curas de la teología de la liberación, ¿no? inspirado... Ahí en el padre Gutiérrez, que yo conocí, está con 100 años, creo, 90 y pico años, el peruano, fue el principal ideólogo de la teología de la libertación, de liberación. Entonces, ocupaba ese espacio junto con organizaciones de izquierda clandestina. Sí. ¿No? Cuando surge el PT en los años 80, por ejemplo, surge de esta base como articulado en esa base social popular. Fíjate, la iglesia sufrió una de, de opera, una operación de la CIA ¿no? y se se acabó con la iglesia progresista, no vino la iglesia de la mafia, de los banqueros, aquella, y acabó, excomungó, cayó la boca, se condenó al silencio los teólogos de la liberación como Gutiérrez, como eh, eh, Leonardo Boff en Brasil, condenados por la iglesia. ¿no? Entonces, y por otro lado, el sindicalismo perdió el sentido de la lucha de clase, de, el sindicalismo de resultado fue totalmente desarticulado como movimiento de lucha de clase. Pero ese espacio vacío en, las perif en los barrios ¿no? fue ocupado por esas denominaciones evangélicas. De muy bien, estamos charlando. Ahora con... el gran problema es cómo vamos a recuperar. Eso va más de una generación. Estamos charlando con Paulo Canabrava desde Sao Paulo y a través del canal Avia Yala, con la transmisión en... desde La Paz Bolivia. Eh, vamos a hacer acá un corte en este capítulo de Coordenada Sur. Hay muchas cosas que me vienen a la cabeza, Juan Ramón, la, di la dificultad también de entender la cuestión religiosa, porque también hay sectores, como mencionaba Paulo, de la teología de la liberación, que fueron fundamentales en, en los movimientos revolucionarios. Tenemos al padre Camilo Torres en la guerrilla de Colombia. Tenemos un apoyo de sectores de la Iglesia Católica a las guerrillas centroamericanas muy pero muy potente, definitivas en el triunfo de la revolución nicaragüense, a ver si a la vuelta del corte le seguimos dando una vuelta a todo esto y cómo en estas últimas décadas esto se reconfigura y también con una disputa que hay hoy día entre Brasil, entre, entre el cristianismo y lo evangélico, el cristianismo más cerca de Lula y lo evangélico más cerca de Bolsonaro. Hay un universo ahí para descubrir, ya regresamos enseguida en este capítulo de Coordenadas. Estás viendo Coordenada Sur. En dos años de gestión, el Gobierno Nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables, lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y el cuidado de nuestra madre tierra. 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural. Se invierte en 97 proyectos, sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos. Se está invirtiendo más de 4.884 millones de bolivianos en estos 439 proyectos. Unidos, estamos saliendo adelante. Continúas viendo Coordenada Sur. Estamos de regreso, segundo bloque en esta Coordenada Sur. Juan Ramón, y yo, yo planteaba antes del corte un, un montón de, de ventanas que se abren, el tema religioso, eh, contradictorias en sí mismas, ¿no? A ver por dónde lo, lo querés agarrar vos, Juan Ramón, ahí. Yo quería, quería hacerle siguiendo el hilo de tu reflexión, quería preguntarle a Paulo si eh, el surgimiento de esta, de esta fuerza religiosa pentecostal eh, se creó para hacer frente a la teología de la liberación eh, como un brazo progresista de la iglesia católica y si es que eh, el, hay una disputa por el espacio público por la audiencia religiosa entre pentecostales y la iglesia católica eh, y, y, y más bien mm, plantear si es que hay una disputa o es una estrategia complementaria porque a mí eh, todavía no se me despeja, ¿no es cierto?, la idea de que una parte de la Iglesia católica sigue sirviendo a los intereses del imperio norteamericano a través de la CIA. Entonces aquí está la, la, el dilema. Si es que los pentecostales. ¿Son la, la antítesis de la Iglesia católica o es que más bien son fuerzas eh, religiosas complementarias que tienen un objetivo político? A ver, sácanos de esta duda, querido Paulo. Fíjate, la... es un, un gran dilema, un gran problema para los, los sacerdotes progresistas de la Iglesia que la Iglesia está intentando volver a su cauce de, social, ¿no? De liberación, tal como el Papa Francisco. E incluso está tomando iniciativas muy importantes eh, para formulación de propuestas alternativas al neoliberalismo de, en la gestión de la economía, ¿no? Está promoviendo ahí todo eso. Entonces, la, la iglesia intenta volver a su cauce, Pero el camino a percorrer eh, es muy. Ellos han perdido mucho espacio. En comunicación, por ejemplo, ¿no? los pentecostales, además, eh, tienen sus propios canales. ¿no? Tienen sus propias redes y alquilan, porque ellos tienen mucho dinero, ¿no? son verdaderas fábricas de, de hacer dinero. Los cinco obispos de las principales denominaciones de aquí están en la lista Forbes como los más del mundo, ¿no? Entonces, para que tú tienes una idea de cómo esto funciona. La te teología del dominio no es una teología de construir el poder, ¿no? Y la teología de la prosperidad ¿eh? es para que tú seas un emprendedor, para que tú seas... No, ellos, en este capitalismo decadente de desempleo, ellos acogen los, los desempleados, no, ofrecen el cielo. Entonces, la, la, la iglesia católica intenta retomar su cauce, pero el camino, uh, como se dice, los espacios ocupados son muy grandes, principalmente en los medios, medios de comunicación, televisión y radio. Mira aquí, en, en cada ciudad interior tú tienes más de una emisora de radio, ¿en manos de quién? Si no es de un jefe político local, no es de una denominación religiosa evangélica. 80% de las radios pequeñas, que son las más importantes, las que tú escuchas en, en las ciudades, ¿no? en manos de ellos sin ningún control. ¿no? Ahí en la televisión, no, la televisión record que es de ellos, ¿no? Haciendo proselitismo eh, descarado así eh, eh, en contra de Lula ¿no? y en favor de, de Bolsonaro. Es una cosa terrible el poder que ellos tienen. Y el dinero que tiene. Ahí ellos tienen productoras ¿sabes? para producir programas, discos. ¿no? tiene grandes artistas para la música gospel. ¿no? Eh, evangélico en Estados Unidos es gospel. ¿no? Entonces, hay aquí la red gospel de, de comunicación que tiene un poder fantástico. Fantástico. Sí, sí. Pablo, ¿y qué, qué, qué, qué identifica que deberían hacer los estados en torno a esto? Porque estamos como que somos testigos de una especie de insurgencia ultraconservadora y quienes estamos posicionados en lugares más progresistas, estamos como visualizando que hay que poner límites a ciertos instrumentos que utilizan los sectores de ultraderecha para ganar poder. Pero, so, pero terminamos... Siempre... Vamos a terminar en posturas restrictivas todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Porque va, si, si hacemos algo, vamos a, vamos a quedar como que atacamos la libertad religiosa. Exactamente, exactamente eso. Yo, yo le dije ahí a, a, a lo, por, por, en México, ¿no? Fijar, tiene que... En, en, es un, una cuestión de seguridad nacional. Si, si ustedes no agarran ahora... no la adelante va a ser tarde demasiado. Como aquí está, la ¿no? eh, cuestión es muy difícil, va a exigir ¿no? o, o, generaciones ahí educadas, pero en una buena escuela. Otra cosa que favoreció fue eh, la, el abandono de la, de la educación, ¿no? la mala escuela. Entonces, tú tienes hoy una población del 70% analfabeta funcional, incapaz de leer un texto, interpretar un texto, no sabe hacer, la, la, la, la, la, sabe hacer eh, sumar y restar y nada más. Entonces, eh, eso también... Contribuyo. Porque eh, llena este vacío que tú tienes en el cerebro, ¿no? Con las huevas de la, de la Biblia. Juan, Juan Ramón, qué, qué complejidad, ¿no? Eh, no sé si. No sé qué, qué, qué este, hacia dónde te dispara toda esta reflexión. Y a mí también me gustaría me gustaría preguntarle a a Pablo, o guardar unos minutos del programa para que nos pueda, nos pueda atestiguar lo que vivió en Bolivia con la llegada de Torres. Pero bueno, no me quiero adelantar, Juan Ramón. Pero uh, fíjate que aquí tenemos una agravante que fue la junción de esto con los militares. Mm. ¿No? Entonces eh, ahí eh, el militar es eh, la cosa, el bien y el mal, ¿no? Y la religión es el bien o el mal. Entonces, junta y la cosa, incluso la lo que antes era la iglesia católica, tenía su canales dentro de las fuerzas armadas, no hoy mucho más los evangélicos que tienen ¿no? ahí funciona dentro de las fuerzas armadas y principalmente en las fuerzas militares de los estados. Entonces tú junta ahí el militar, que es el bien y el mal y el otro, que es el bien y el mal. Una, una cosa que el mundo dual, ¿no? El mundo solo tiene do, dos fases, o es el bien o es el mal, es el enemigo y, y en el caso de, del militar, ellos estaban ahí militarizando el Estado. Y llevando esa mentalidad ¿no? de que no hay un adversario político, hay un enemigo para ser aniquilado. Sí. <coughs> Junta esto con la cuestión religiosa, es el problema que estamos enfrentando sí. hoy. <coughs> eh, Andrés. Uh, lo que está planteando Paulo es, eh, tiene una dimensión realmente eh, gravitante eh, yo diría determinante en la orientación ideológica de las fuerzas armadas que en realidad eh, yo, yo, yo considero que es una suerte de reforzamiento de una ideología neoconservadora a la ideología militar la, la mentalidad militar por definición es una mentalidad conservadora estática no muy rígida que está basada en una especie de dogmas no dios patria eh, ...soberanía, aunque eso más es una cáscara hueca, pero bueno... Soberanía, soberanía no. Eh, sí, ah, pero, pero ahí ah, tienes, ah, tienes el dogma de Dios, eh, patria, familia, ¿no es cierto? Eh, sí. Ahora, yo he visto en, los últimos, en las últimas décadas una influencia muy fuerte en las Fuerzas Armadas y ojo que hay diferencia en cada una de las fuerzas, en el ejército, en la Fuerza Aérea, en, la, en, la, en las Armadas, la penetración de estas, de, de estas iglesias. Y ojo que está distorsionando inclusive ¿no? las normas, por ejemplo, de eh, acreditación profesional, las normas de ascenso, porque aquí a, se ha incorporado el fenómeno religioso como un valor, diríamos, agregado a la carrera militar. Ahora, el peligro está en que tú tienes dos vertientes que se alimentan, que alimentan esta ideología Conservadora y que hoy día se convierte en una ideología ultraconservadora. La ideología de la doctrina de seguridad nacional que continúa viva con la narrativa del anticomunismo y la ideología religiosa que también está sobrecargada con esta idea de luchar desde la religión contra el comunismo. Por lo tanto, en un militar tú tienes un doble espíritu anticomunista. Que quiebra definitivamente cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas preserven eh, en efecto, ¿no es cierto?, eh, un, un mandato constitucional. Vas a, lo que tienes a continuación es una sobreideologización de las Fuerzas Armadas con una fuerza. Con una, con una fuerte tendencia teocrática, y este es el peligro, y por eso ese golpe de Estado del 2019 en Bolivia estuvo acompañado, estuvo legitimado precisamente por la Biblia en el Palacio. Interesante. ¿Qué? Interesante. ¿Qué? Sí, adelante, Pablo. Entonces, ¿qué es cuando, tú, cuando Juan Ramón habló soberanía, yo, yo dije, yo hice un señal, no. Porque el mayor hecho de, de la historia diplomática de Estados Unidos fue la conquista de Brasil sin dar un tiro. No necesitó desembarcar. ¿No? Él tiene aquí sus tropas Tiene eh, Brasil es un país ocupado ¿no? económicamente y militarmente por Estados Unidos. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas integra el Comando Sur de Estados Unidos entonces todo se junta en la estrategia del poder del imperio las denominaciones religiosas haciendo el trabajo de alienación de la Pero, gente. claro, es eh, contradictorio contradictorio Paulo ¿no? porque en teoría la función primaria primigenia de nuestras fuerzas armadas es mantener la soberanía y hubo mu históricamente estamos viendo imágenes de ...de la nacionalización de la Gulf ...de la época de Torres, cuando estabas en Bolivia... ...hubo fuertes movimientos soberanistas en las Fuerzas Armadas... ...y otras, otros sectores que terminaron en las dictaduras... ...también eh, siendo absolutamente funcionales a Washington... ...es un, un combo realmente complejo... ...y una lucha permanente también, ¿no? ...entre distintos sectores... ...dentro de la Iglesia, dentro de las Fuerzas Armadas... ...dentro de la clase política dentro de los movimientos sociales. En esas estamos hace décadas, ¿no? Sí, sí, sí. No, Torres fue un, un espiso. Vamos, vamos a hacer un... Hacemos un corte, Paulo, y charla... nos quedan unos minutitos a ver si podemos charlar de, de tu experiencia en Bolivia con la llegada de Torres al poder. ¿Les parece? No sé. Vamos ahí. Hay muchas, hay muchas cosas para hablar ahí, ¿no? <risa> Pero un ratito, unos minutitos, sacanos el gusto de, de, de darnos algún testimonio de esa época. Ya regresamos. <risa> Estás viendo Coordenada Sur. Jalaya, Jalaya, Bolivia, Collazú, Marcachirinaca, Zapa, Aluaua, Aymara, Ruta, Yetona Campi, Portanipharacta, Utjauna Camaro, Suma Lupeña Suma Amuiqui, Panyataki. Estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara, aquí en Avia y Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Coordenada Sur. Tercer bloque en esta Coordenada Sur y vamos a hablar de, de un hecho histórico. Juan Ramón, Paulo, hablábamos antes del corte de, de las luchas internas en las, en las grandes instituciones, ¿no? en la iglesia, en el ejército, entre sectores más progresistas, sectores más conservadores, en Bolivia, en lo que tiene que ver con el mundo militar, Juan Ramón, vos me, me corregís si me equivoco, creo que se cierra un periodo de nacionalismo militar eh, en, grandes, en grandes términos, no, con el golpe de Hugo Banzer a Juan José Torres en, allá a inicios de la década del 70, que se había abierto... ...con la finalización de la Guerra del Chaco... ...y esa profunda reflexión que se dio dentro... ...de la sociedad boliviana... ...y la aparición de Germán Busch o Alberto Villarroel... Eh, ...bueno, cuando, en la llegada de Juan José Torres... Eh, ...a la presidencia de Bolivia... ...Juan José Torres, que recordemos, será asesinado... ...en el marco del Plan Cóndor... ...en la provincia de Buenos Aires en el año 76... ...durante la dictadura de Videla... ...pero cuando Juan José Torres llega a la presidencia... Eh, ...de Bolivia... Este señor que está hoy en la pantalla de la Lavia Ayala, Juan Ramón, estaba presente en, en, en la toma del poder de esa revolución nacional en Bolivia. A ver, a ver Juan Ramón, por dónde querés eh, exprimir esa experiencia de Paulo Canabrava que hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña. No, Paulo no es un testigo privilegiado, es un protagonista uh, privilegiado. Y desde esa perspectiva quisiera preguntarle a Paulo cómo vivió la transición de ese gobierno entre Obando y Torres. ¿Cómo, cómo es que Torres llega a, al poder y luego, ¿cómo es que Torres es eh, golpeado por el golpe por eh, el coronel Hugo Báncer Suárez? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de este corto pero intensísimo periodo histórico, Paulo? Entonces, era gobierno de Ovando Yo estaba colaborando con el Ministerio de Planificación. Ahí ellos elaboraron una estrategia de desarrollo, ¿no? Ahí Ortiz Mercado era el ministro y el técnico era el Flavio Machicalo. Eh, yo trabajé en, en la versión popular de, de, de la estrategia ¿no? para comunicar la estrategia a, a la población, porque era una cosa enorme, muy, muy árida. Ahí se produce un golpe contra Obando, ¿no? e se instala ahí una junta fascista, un triunvirato, ahí de, ¿no? el comandante de la marina, de, de la aviación y del ejército, implanta un triunvirato. Entonces, Torres estaba ahí en la base de El Alto, dice, no acepto el triunvirato. Entonces, nosotros, yo y otros periodistas, nos juntamos, entramos ahí a, a la base del alto y, y empezamos a hacer la, lo que era la comunicación de Torres, ahí la movilización a través de las radios y y, y comienza a, a, a, a llegar de todos los puntos de Bolivia los camiones con los mineros apoyando también la resistencia a, al golpe fascista. ¿no? <risa> Hubo un papel muy importante desarrollado ahí en la, por la radio. ¿No? A Coco Mantú, Jorge Mancilla, el gran poeta nacional ¿no? A, transmitía en techo y en Aymara las órdenes emanadas de, ahí de, de, de, la, de la resistencia. ¿Eso era en la radio estatal, Paulo? la radio limani no no la radio de los mineros sí. la de los radio limani nadie limani no Milani, sí. y limani y entonces qué pasaron y otras a... radios se plegaron no otras radios se plegaron <risa> los periodistas hicieron un frente de apoyo también entonces la comunicación eh, se quedó muy fácil <risa> <risa> Ahí, en eh, un momento, Torres sale y, y, y, y se dirige a, a La Paz. Entonces, todo ese trayecto todo ese tramo del alto hasta La Paz eh, era un, un mar de gente, ¿no? <ríe> que, eh, entra en La Paz un mar de gente y los camiñones con los mineros sacando di, di, dinamitas, ellos prendían dinamitas y tiraban que exportaban en el aire, hacían un ruido. Entonces, la junta ya, la junta ya, había, ya había renunciado. Fue un episodio muy interesante porque llamamos a que venga ahí, entonces sube a, a el alto para parlamentar, para negociar. Yo creo que Alvarásin algo así, no me acuerdo bien. Uh -huh. Eso hace muchos años, ¿no? hoy. Uh -huh. uh, entonces que es lo que transmitimos para la, la, la prensa y la radio. Y él se había plegado a, a la resistencia. Entonces la Junta se quedó desarticulada, renunciaron a los dos y se quedó vacío el gobierno. No. Torres ocupó la paz entera, aquello era un mar de gente. puedes imaginar, ¿no? hay, puede ser que había ahí un millón de personas que El Él asume el palacio, va al balcón y hace y uh, enjura ante el pueblo. Enjura jura al pueblo, ¿no? y iría hasta donde el pueblo lo llevar Y del otro lado de la plaza, ¿no?, se instaló la Asamblea Popular. ¿En ese mismo momento? El, el comando de la clase obrera y del pueblo no ocupa el palacio allí, e instala la Asamblea del Poder Popular. ¿En ese mismo momento, Paulo? ¿Eh? ¿En ese mismo momento de la toma del poder? Sí, sí, en este mismo momento. En este mismo momento. Había un poder dual. Entonces, ¿Quién va a mandar? <ríe> la Asamblea Popular o Torres. Había... ¿Torres era, era un convencido de, de darle poder al pueblo o había un movimiento de base que de alguna manera lo superaba? Ahí, ahí dio un paso atrás. ¿no? Formó un gobierno sin la Asamblea. Y la Asamblea también no quiso... ¿No? Ahí... Es? No... qué sé yo... Enseguida, eh, yo estaba con, con Teddy Córdoba todo ese tiempo, ¿no? Entonces, con Teddy Córdoba vamos a organizar la comunicación de, de, de la revolución, ¿no? de, de la revolución de Torres. Y fue muy importante. Creamos el Nacional. ¿no? Creamos el Nacional y él asumió la televisión, entonces teníamos un periódico que daba las directrices, ¿no? la, la, los lineamientos ideológicos de la revolución y teníamos la televisión. ¿Qué sucedió? ¿Qué, qué, qué, qué, qué factores de poder ahí entraron en juego en ese corto gobierno de Juan José Torres, que se lo recuerda en Bolivia, como, eh, como mencionaba eh, eh, antes. Eh, eh, entonces, fíjate, fue la, la eh, con Santa Cruz, sí. ah, que después fue dirigente del Partido Socialista. Tal. Marcelo Quiroga. ¿Ah? Marcelo, Quiroga Marcelo, Santa Cruz. Marcelo Quiroga de Santa Cruz, eh, ministro, Flavio eh, Machicado, ministro de, de planificación, para hacer la estrategia de desarrollo. De, eh, antes de él era el técnico, ¿no? ahora asume como ministro y Pepe Ortiz se queda en el palacio junto con Torre. Entonces había un proyecto de desarrollo, un proyecto de país. Se crea, eh, bueno, eh, se crea una fundición de estaño. Empieza también ahí la diversificación de intentar industrializar la Bolivia para no estar sola exportando minerales, dañil, y la estrategia contemplaba una fundición de estaño. Eso es, eso, perdón, Pablo, eso Juan Ramón es en Oruro. En la, al... el, la, sí, el proyecto de fundición se refiere al de Vinto, es el primer proyecto, sí, de fundición de Vinto. ¿Sí? Y hay problemas con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, fíjate que Bolivia está plegada de, de agentes de todo el mundo, que cuando Torres a, asume, ¿no? Habían la, las unidades de Randy estaban combatiendo la guerrilla de Teoponti. Entonces, eh, Torres recoge inmediatamente a estos tipos, evita que, eh, que se maten a todos, los porque ellos eh, estaban matando a todo, a todo el mundo ahí. Entonces, evita que haya un genocidio de los muchachos, de todos los muchachos. Y estaban presos eh, los remanescentes de la guerrilla del Che, los bustos y regis de hebre, estaban presos. Entonces Torres libera estos dos tipos ¿no? y con eso coloca en la. Eh, ministerio de gobierno ¿no? que tiene la seguridad del estado hay gente revolucionaria ¿no? y empieza ¿no? el trabajo de limpiar ¿no? hay el verdadero trabajo de limpiar lo, lo que era la dominación de Estados Unidos de hasta entonces ¿no? Paulo, Paulo, esta, ten... guerra, esta guerra la perdemos, ¿no? Ahí, uh -huh. Con ayuda de Brasil, fue fundamental la participación de los brasileños, ¿no? En el golpe de Torres, de que lleva Banzer al poder. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí, en, a, a Bolivia se transforma a partir de esto en un narcoestado, ¿no? uh -huh. Pablo, eh, nos quedamos sin tiempo en este programa. Creo, Juan Ramón, que un día tenemos que, que dedicarlo a hablar sobre la injerencia brasileña en la política boliviana en las últimas décadas, porque fue muy fuerte también durante el primer gobierno de Evo Morales. Y bueno, Pablo, ha sido un privilegio tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo este testimonio. Y seguramente seguiremos charlando. Tenemos también el proyecto de viajar a Bolivia, a ver si lo podemos concretar para grabar una memoria más, más amplia, más detallada sobre todas estas vivencias y esperemos que lo podamos llevar adelante. Eh, te mandamos un abrazo, yo me despido de acá, Juan Ramón, eh, contigo también y, y nos encontramos la próxima. Entonces Andrés, muy contento de estar con usted, Juan Ramón. Me queda ahí con mi abrazo. Sí, dispongo, ¿no? En cuanto esté vivo, estamos aquí para dar el buen combate. Bueno, <risa> Impresionante, mucha... un testimonio vivo, Juan Ramón, ¿no? No. Es... Una, una historia viva. Exactamente, exactamente. Dice que eh, los africanos dicen que cuando eh, se muere una persona como Paulo, es como si se incendiara una biblioteca. Por lo tanto, vamos a, a hacer que Paulo pueda sobrevivir el mayor tiempo posible para que pueda llegar a Bolivia y podamos tener, Andrés, la oportunidad de grabar toda la memoria, el testimonio eh, que tiene en la cabeza y con tanta, con tanta lucidez, Paulo para poder refrescarle al país lo que fue el, eh, la transición del gobierno de Obando a Torres, el gobierno de Torres, y luego lo que fue el golpe de Estado, y como tú decías, Andrés, eh, la influencia del gobierno brasilero vía Washington, porque no fue solamente Brasilia, esa eso fue una conexión Washington-Buenos Aires, Brasilia-La Paz. Así que vamos a tener una gran oportunidad, ojalá, de tenerlo a, a, a Paulo en Bolivia, además de presentar su libro para que nos pueda ofrecer este testimonio extraordinario que tiene Paulo eh, en, la, en la memoria y en, y, y en su propia vida. Así que, Paulo, te agradecemos muchísimo la, la oportunidad de, esta, de, esta, de este programa y también, Andrés, agradecerle por... Habernos facilitado esta entrevista desde Sao Paulo. Paulo. Un gran abrazo a todos nuestros televidentes Perfecto. y los vemos el próximo domingo en este mismo canal. Así que muchas gracias, Paulo. Larga vida, Paulo. Larga vida. Mirá que, mirá que, se, mirá que va Reincele. como dos horas todas las mañanas al gimnasio. ¿eh? Está mejor que nosotros. Un grande abrazo. <risas> gracias. Gracias, digo y yo. No.